Ya hablamos de tener una audiencia, un público interesado en nosotros. Bien, tengo un producto online que quiero vender. Obviamente lo que voy a hacer es una campaña de anuncios en Facebook Ads. Cuidado de no promocionar. Es necesario hacer anuncios con objetivos definidos entre las opciones que te ofrece Facebook. El anuncio le va a llegar a muchísima gente, pero no a todo les va a gustar. Pero también voy a captar público de calidad interesado en mis productos. No se trata de trabajar muchísimo, se trata de hacerlo bien con una buena campaña, bien segmentada y utilizando las opciones que Facebook te da para optimizar tu audiencia y eso te permitirá crear una comunidad que desee tus productos. A todas esas personas que saqué de Facebook ahora les voy a ofrecer un entrenamiento gratuito muy similar al que estamos haciendo ahora. En estas clases vamos adoctrinando, enseñando, vamos alineando a nuestros prospectos para que sepan qué esperar, dónde se han suscrito, que van a recibir y así en próxima fecha vamos a ofrecer en un video o en un webinar en donde es un espacio ideal en donde se comparte información de muchísimo valor muy interesante muy personal cosas que los usuarios van a entender y las van a considerar como muy útiles después le ofrecemos un producto o una sesión estratégica para hablar y al final se realiza la compra este es un proceso automatizado básico sencillo, que nos va a ir muy bien si le ofrecemos un producto a nuestra audiencia 100% digital. Si lo que yo ofrezco es un servicio a través de mi página web, como terapeuta, coach, ofrezco productos como representante o cualquier otro servicio, podrán encontrar en mi página web información de tarifas, horarios, todo lo necesario para que me contraten. En ese caso, el planteamiento de una estrategia que es redactar un contenido que una persona va a considerar como muy interesante y que nosotros crearemos una campaña en Facebook, simplemente para que ese ebook se mueva mucho y sea visto por muchos posibles prospectos. La gente lo va a ver porque no tiene ningún mensaje comercial. ¿Qué va a pasar? Vamos a crear un público relacionado e interesado con mi ofrecimiento y este será muy numeroso porque una campaña donde solo queremos que el público obtenga algo es muy barata y a las personas que se han interesado les debemos enviar un segundo anuncio a ellos les vamos a presentar un segundo ebook también anunciando en Facebook ya que ahora hemos logrado encontrar a las personas no que están interesadas sino que quieren nuestro producto ya y a ellas las invitaremos a ver otro video o un webinar con nuestra oferta principal. Tenemos que adoctrinar, enseñar, superar la primera fase, la primera barrera con todos los clientes. Que es la fase donde explicamos lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, qué herramientas utilizaremos y después con esas personas ya tendremos una comunicación vía mail o por teléfono. Las personas que salen de este embudo, de esta automatización, están muy predispuesta a contratarnos. Con la información que te hemos mostrado hasta ahora, ya debes tener clara la importancia de automatizar tu proceso de venta, creando un embudo. Estos videos ha pretendido mostrarte una secuencia previa de automatizar tu negocio online. Ha servido para alinearlos, para entender los conceptos que manejamos. Lo mejor de lo mejor lo vas a encontrar a continuación.